Como tal vez tú también luchaste Hoy me dirijo a ti No pudiste entonces imaginarte En este mundo infeliz Pensó en aquel mundo distante cuando todo era reír, en partir de aquel cielo excitante, sin mirar atrás, sin dejar de respirar. aparece el sendero por el cual tengo que ir esperando que vuestros caminos corran todos junto a mí al partir me detengo un instante a mirar detrás de mí, que será de ese tiempo abundante ahora tengo que dejar, sin dejar de suspirar.